están gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo y esta vez de cómo mejorar el rendimiento o sea la velocidad de tu android muy rápido nada más haciendo no 3 4 pasitos y bueno vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es ponernos en ajuste irnos en ajuste ¿no? lo segundo es bajar y tener la opción de desarrollo, si no lo tienes nos vamos a acerca de dispositivo dispositivo y versión de kernel, le damos varias veces ahí hasta que nos aparezca un anuncio y después cuando ya tengamos el opciones de desarrollo desactivado nos metemos y activamos depuración USB y verificar aplicaciones por USB y ya, lo único que va a hacer es ponernos el móvil más rápido lo malo es que consume memoria, o sea, en eh, memoria no, batería y consume mucha batería, lo que quiero decir. Hice este video muy apoyado, o sea, te, ni tan apoyado. tres like y subiré la segunda parte o una aplicación de cómo poner las aplicaciones que descargues en el móvil a la, a la memoria o una aplicación. Así que nos vemos en el próximo video.